Cinco consejos para darle una lección a quien no te valoró. Lamentablemente nosotros cuando nos estamos emparentando en una relación, regularmente estamos con personas que, dado que no comprenden lo que nosotros le aportamos a sus vidas, generalmente no nos valoran, no nos estiman, nos desperdician, hacen y actúan de tal manera como si nosotros estuviésemos pintados, nos maltratan, nos dejan ir nos sacan de sus vidas de forma abrupta y al final actúan como si nada, regresan, se van. De alguna manera piensan y sienten que nosotros somos abundantes y que de su vida jamás nos hemos de ir. Una persona que no nos valora es una persona que no solo no estima el amor que nosotros le ofrecemos, sino que también no estima el amor que otras personas le dan. Sus hijos, sus amigos, sus hermanos, sus padres. Es una persona totalmente insensible a que está siendo rodeado de personas que siempre procuran su bienestar. Sin embargo, lejos de ser agradecido o agradecida, en su lugar lo que hace es que hiere, lastima e incluso se aprovecha del amor de otras personas para su propio provecho. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy vamos a hablar de un tema interesante que quiero platicar contigo y se trata de aquellos cinco consejos para darle una lección a esa persona que no te valoró. Si estás listo, si estás lista, Empezamos con este video, pero antes quiero pedirte que me dejes un emoji, un emoji de una mariposa azul en los comentarios, de esa manera sabré que este video te está gustando. Déjamelo una vez que hayas terminado de ver este video y lo otro es que te suscribas a esta gran comunidad, BeLifers. Una persona que no te ama, que no te valora, que no tiene en alta estima lo que tú haces por ella es una persona que realmente no vale la pena tenerlo. Es una persona que se ha acostumbrado siempre a vivir de forma parasitaria en la vida de otras personas y que lleva ejerciendo este trato hacia ti desde hace mucho tiempo. Lamentablemente una persona que no se valora a sí misma generalmente vive soportando tratos malos por parte de esta persona, se la pasa ...recibiendo tratos malos por parte de este hombre... ...porque en el interior tiene miedo... ...incluso llega a comprar... ...a esa persona... ...con regalos... ...pagándole deudas... ...haciendo cosas que no debería hacer... ...dando la cara por las cosas que él hace... ...es el típico caso de aquella esposa... ...aquella mujer... ...que se ha emparentado con un hombre... ...que le saca dinero... ...compra carros, compra casas... ...compra propiedades, negocios... Las echa a perder, las arruina y regresa de nuevo con ella para que ella otra vez le vuelva a dar dinero. Él se vaya otra vez por dos o tres meses, se desaparece y luego regrese de nuevo a pedir más dinero. Es la clase de relación donde ella siempre está detrás de él, dándole las puertas de su casa, abriéndole las puertas de su casa y en conflicto, siempre jugándosela entre él y sus hijos, siempre apostando entre él. Y el amor de sus hijos es una mujer que vive en maltrato constante de una persona que incluso no aporta a la casa. No aporta al subsistir de la familia propiamente y por lo tanto se trata de un hombre que está totalmente ausente. Cuando una mujer finalmente aprende a ponerle un alto a esta clase de persona. Incluso cuando un hombre aprende a ponerle el alto a una mujer que tampoco le valora. Pues al final de cuentas necesita echar mano de estas cinco cosas. Y estas son. Número uno. Demuéstrate que puedes vivir sin él. La realidad es que poco importa lo que tú quieras exhibir en la vida de esta persona. No nos, no nos sirve realmente el que él sepa que estás bien o que estás mal. Eso es algo que solo tú te puedes demostrar. Solo tú puedes ponerte ese reto de ya no aceptar a esa persona en tu vida. Es duro porque tú llevas dándole chances, llevas dándole oportunidades desde hace muchos años. Has vivido con sus Maltrato, sus desprecios, sus ir y venir porque has roto con él o has roto con ella, has terminado con esta persona en muchas ocasiones, has vuelto con él otras 20 ocasiones y al final nada parece cambiar. Todo vuelve a ser un círculo vicioso donde esta persona no cambia. Así, lo primero que tienes que hacer es demostrarte a ti misma o a ti mismo que puedes vivir sin él o sin ella. Este es el reto más grande porque... En muchas ocasiones no podemos, no podemos, tratamos y no podemos. Somos capaces de darle consejo a otra persona para que se valore, pero a los únicos a los que no podemos convencer con nuestros consejos es a nosotros mismos. Número 2. exhibe en redes sociales. Aunque no soy muy partícipe de andarle demostrando cosas a tu expareja o decirle que tú puedes vivir sin él o sin ella, la realidad es que la exhibición en redes sociales funciona bastante bien porque de alguna manera estás desafiando lo que él o, él o ella ya cree de ti. Que eres una persona que no puede vivir sin ella. Que eres una persona que no puede existir sin las solas palabras que este hombre o que esta mujer te dan. Cuando lo exhibes en redes sociales es que literalmente puedes exhibir una vida totalmente libre de él. La independencia es algo muy importante y es algo que si tú logras alcanzar, si tú logras mostrarte como una persona independiente literalmente le darás una lección porque finalmente él sabe que no puede simplemente irse y regresar como si nada hubiese pasado. Cuando eres fuerte, cuando de verdad te pruebas que tú puedes ir más allá, cuando te pruebas que no eres una persona que vuelve a darle entrada a su vida, a tu vida, perdón, es cuando tú finalmente lo has aprendido a soltar. Es sencillo decirlo, muy difícil hacerlo porque esto supone bloquearlo de redes sociales, supone borrarlo de Instagram, supone ya no frecuentar los mismos lugares que él supone alejarte de aquellas personas que de alguna manera te puedan crear una conexión y supone incluso cerrarle la puerta en la cara, eso es algo que no has sido capaz de hacerlo en todos estos días, hoy lo vas a poder hacer, pero para eso tienes que exhibirlo, tienes que exhibir tus viajes, tienes que exhibir dónde tomas un café, exhibir las cosas que estás haciendo sin que él o ella tengan que ser parte de eso. Eso al final de cuentas también es un golpe duro al ego de esta persona porque siempre, siempre ha pensado que tú dependes de él o de ella de alguna manera y en alguna dimensión ha de creer que tú no puedes ir sola a un supermercado, que tú no puedes ir sola al mecánico, que no puedes ir sola a reparar una pieza de tu vehículo. Cuando tú salgas ahí, mostrando que finalmente pudiste incluso hasta cambiarle la llanta al carro, es que literalmente él se va a dar cuenta que ya no es indispensable para ti. Número 3. Dile no a secas. La mayor parte de las personas siempre albergan la posibilidad que la otra persona pueda cambiar, que pueda ser diferente o que de alguna manera deje de ser lo que ha sido para convertirse en algo mejor. Con lo cual, una persona, un hombre o una mujer siempre van a sentir la necesidad de decir no, pero es un no totalmente blando, un no totalmente suave y dubitativo. Que realmente no es un no certero, convincente e implacable, sino que es un no pero dejando el lugar a que quizás es más bien parecido a un quizás, quizás sí, quizás no. La verdad es que cuando tú realmente le vas a dar un consejo a una persona que no te valoró, cuando tú le vas a dar una lección a una persona que no te valoró, es que literalmente tienes que ser tajante. No quiero, no puedo, no se puede progresar. No se puede seguir. No se puede eh, seguir con esta relación. Entonces tú tienes que ser muy clara en ese momento cuando te lo encuentres en la calle. Muy clara cuando él te llama por teléfono. No se puede continuar con una relación que ya no da para más. Número 4. Cuelga antes que él. Cuando él o ella están acostumbrados a que tú siempre te quedas ahí esperando a ver en qué momento él termina de hablar, esperando a ver en qué momento tú esperas a que él cuelgue, pues se va a llevar un shock cuando seas tú el que termine la conversación. Se va a llevar un shock cuando seas tú quien finalmente le cierre la puerta. Cuando seas capaz de poder colgar antes que él o ella, es que literalmente le habrás dado una lección. Ya no estás ahí para esperar a que él cuelgue. Ya no estás ahí para esperar a que él diga algo. Simple y llanamente se resume a decirte algo importante Se termina la conversación Y tú dices me tengo que ir Tengo cosas que hacer Perdona, te veo otro día Hablamos otro día Esto literalmente es que lo va a poner en un estado casi eh, Casi paralítico pues, Porque no va a poder asimilar el hecho de que tú Finalmente te emancipaste de esta persona Número 5 Que te vea con alguien más No se trata de que se saque celos no se necesita otra pareja, no necesitas venir y acostarte con aquel chico que siempre te ha querido te ha querido tener algo contigo, que ha querido tener algo contigo, no. Sencillamente con un amigo, con una amiga, con gente que te vea rodeado de personas y que te vea bien rodeado de personas y que te vea bien vestido con, tu, con tus mejores galas, es que ahí es que él va a sentir y a darse cuenta que finalmente te ha perdido para siempre. Una persona que no te valoró no es una persona que simple y llanamente no te supo querer hace poquito. No, es alguien que lleva practicando la desvalorización por años. Es alguien que no valora lo que tú has dado. Tú le has dado hijos, tú le has dado un techo donde vivir, le has dado o le has apoyado en sus estudios. Y sin embargo, esta mujer o este hombre siguen en el mismo plan de no quererte, de no valorarte y de no estimarte. Así con estas cinco cosas. Lo vas a sacar de tu vida y finalmente demostrarte y demostrarle que Él no es eterno contigo. Espero que este video te haya gustado. Me dejes el emoji del que te hablé al inicio del video. Una vez que, que hayas visto este video hasta acá y te suscribas a este canal. Te dejo otros videos que he editado para ti. Un abrazo.